de todas las personas, dicen hay más gloria la que canta rumba, o dicen hay más gloria la que canta cumbia